las ayudas de urgencia destinadas directamente a pago de suministro eléctrico han bajado a un 51%, 51% por debajo de los niveles que se alcanzaron en el año 2019, año prepandemia. Esto a nosotros nos parece muy preocupante, porque volvemos a decir que está este discurso de hablar de los grandes presupuestos, los más sociales de la historia, pero si luego no se ejecutan, evidentemente tenemos un problema.